os acordáis que la memoria de vídeo nosotros la cogíamos de 8 en 8 y la poníamos en una ristra muy larga que es como se ve realmente en memoria vale puedes repetir cómo funciona el doble buffer sí. ahora lo repito vale esto de aquí y lo voy a explicar sobre esto esto de aquí es el cómo la memoria está en realidad vale la memoria de vídeo empieza aquí vale continúa todo hasta el final, que son 2K y luego sigue por aquí, que esta es la segunda fila que nosotros tenemos visualmente. Nosotros vemos esta primera fila y esta segunda, pero esto en realidad está 800 más abajo, como ya sabemos, porque la memoria de vídeo está así. ¿Vale? Los caracteres puestos en una larga línea de 8 filas de píxeles. ¿Vale? Cuando nosotros cambiamos la pantalla y la hacemos de 32 por 16... Ocurre que de esta larga lista de fila de píxeles nos ocupa la memoria de vídeo exactamente la mitad. La memoria de vídeo llega hasta aquí, más o menos, hasta la mitad. De aquí para allá son píxeles y de aquí para allá no se ve en la pantalla. Entonces, justo por eso que ocupa desde C0 hasta C400, es lo que ocupa la memoria de vídeo. Si yo ahora cambio y le digo, en vez de empezar a dibujar aquí empiezas a dibujar aquí, él dibujará esta parte de aquí, en vez de aquella parte de allí, ¿vale? Eso es lo que yo he hecho con una pantalla de 32x16, que en 16K caben dos pantallas, y entonces en C000 tengo una pantalla entera, y en C400 tengo otra pantalla entera, porque justo ocupan la mitad cada una, ¿vale? Si no tengo esta distribución de memoria que yo he hecho, de 32x16, Normalmente lo que ocupa la memoria de vídeo de Amstrad son 16.000 bytes de los 16.384 que tenemos aquí. Y entonces si queremos hacer un doble buffer necesitamos dos pantallas y tendríamos que poner una en C000 y otra en 8.000, por ejemplo, para que no se toquen. Entonces necesitaríamos casi bueno, 32.000 bytes, casi 32K para las dos eh, memorias de vídeo. Como aquí, una ocupa 8K, me caben dos en 16, ¿vale? ahora como dice José Miguel lo del doble buffer os explico voy a eh, crear uno nuevo aquí y lo cuento en un momentito vale a ver si puedo dibujar vale no, no vale Ahora sí. Vale, el doble buffer. La idea es esta. Si esta es mi memoria de vídeo, bueno, esta es la memoria, toda entera, ¿vale? Dibujada en vertical. Este es el 0 y este es FFFF. Mi letra es buenísima, como ya sabéis, ¿vale? Entonces la memoria es una línea muy larga que va en esta dirección. Aquí tengo 4000, aquí tengo 8000 y aquí c 000, con lo cual esta parte de aquí es la memoria de vídeo estándar. ¿Vale? C000 a Entonces, yo cada vez que modifico esto por aquí, se ve en pantalla. Entonces, lo que hago es en vez de dibujar aquí, en vez de modificar esta memoria, que es la que sale directamente a la pantalla, ¿vale? Esta sería la pantalla, y aquí se ve lo que yo dibujo ahí. Yo lo que hago en vez de dibujar ahí es dibujar en otro sitio, por ejemplo, aquí. Yo dibujo aquí, como esto está en 8000, está fuera de la memoria de vídeo, yo cambio la memoria ahí y no se ve nada en pantalla porque es otra zona, lo mismo que si cambio aquí, mi array de identidades o lo que quiera, cambio otra memoria, en pantalla no se ve nada. Entonces lo que hago, llegado un momento cuando he terminado de modificar esto que estoy usando como si fuera memoria de vídeo, yo me voy a los registros R12 y R13, que son los dos registros que controlan el puntero a donde empieza la memoria de vídeo y los modifico para que la memoria de vídeo en vez de empezar aquí, empiece aquí y eso lo hago justo cuando va a empezar la pantalla a dibujar un fotograma y entonces en el siguiente fotograma la pantalla, el CRTC, leerá esto de aquí y lo dibujará en pantalla en vez de dibujar esto de aquí que es lo que dibujaba antes, ¿vale? Como esto solo es cambiar un puntero, es cambiar un byte, eso se hace rapidísimo. Entonces, al hacerlo rapidísimo, ya me dibuja un fotograma entero con la memoria entera cambiada y no me pilla el raster a medias cambiando la memoria. Porque yo estoy cambiando aquí cuando no está dibujándose eso en pantalla, empezaré a cambiar aquí cuando se esté dibujando esto de aquí. ¿Se entiende el proceso? Yo siempre escribo en memoria en memoria que no se está usando para visualizar en pantalla y cuando he terminado de escribir todo de dibujar mis sprites entonces cambio para que eso sea lo que se ve en pantalla vale y esta técnica de doble buffer no es porque sea así en Amstrad esto funciona igual en casi cualquier máquina con ligeras diferencias pero básicamente es eso yo modifico durante un tiempo una memoria que no es la que se está viendo en pantalla y cuando ya he terminado de dejar la lista para que se vea en pantalla, entonces hago un cambio para que eso se vea en pantalla en el siguiente fotograma, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Si esto se entiende vamos al render que es donde tengo yo esto ahora mismo en el render, que es el render one entity que tengo aquí mi render one entity lo que hace, como veis aquí, es dibujar un solid box para borrar la posición anterior. A continuación calculo la nueva posición teniendo en cuenta que mi memoria de vídeo empieza en 000. Y me apunto esa posición para después usarla para borrar y dibujo el sprite. Esto es lo que estoy haciendo todo el rato. Lo que yo tendría que hacer es esta dirección de aquí, que es donde yo empiezo a dibujar, tiene que ser la dirección no de la pantalla sino de lo del de buffer que no se ve en pantalla, la zona de memoria que yo voy a usar como pantalla pero que todavía no está viéndose en el monitor y yo como digo con, la, con el diseño que he hecho que tengo una pantalla de 32 por 16 caracteres si yo tengo una pantalla empezando en C000 llega desde C000 hasta C0400 entonces Necesito otra pantalla que empiece en C0400 para llegar hasta C800. O sea, C400, de C400 a C800. El principio de una pantalla es C000, el principio de otra es C400. Y tengo dos en la memoria de vídeo. Mi memoria de vídeo, un trocito aquí, otro trocito aquí. Son dos. Cuando yo escribo en un lado, si por ejemplo se está mostrando lo que hay en C000, todo lo que hay de C400 en adelante no se muestra. Entonces, cambio eso, y como no se muestra en pantalla, no se ve nada de lo que yo cambio. Pero llegado el momento en que he terminado, cambio para que se vea eso, y se ve inmediatamente. ¿Sí? Vale. Suponiendo que cuando empieza el juego, lo que se ve es lo que hay en C000, yo tengo que empezar escribiendo en el otro lado, en lo que no se ve, que es en C400. De modo que voy a poner aquí por defecto C400. ¿Vale? Que son donde no se ve lo que yo dibujo y escribo ahí, ¿vale? Aunque no se vea. Ahora, necesito hacer una cosa y es que necesitaré una rutina para cambiar lo que se ve. En algún momento habré terminado de dibujar y tendré que hacer el cambio para decirle a partir de ahora muestras lo que hay en C400, ¿vale? Entonces eso lo haré en una función... ¿Vale? Que es cambiar la pantalla a C400. Y para eso tengo que cambiar los registros del CRTC, del controlador de pantalla, el R12 y el R13. Para eso tenemos que tener en cuenta esto, este diagrama. No sé si lo llegáis a ver bien, se lo amplío un poquito. ¿Vale? Ahí, este diagrama. Registro 12, registro 13. Veréis que hay unos cuantos bits para cada cosa. Aquí hay dos bits, estos dos, que son los que dice página de vídeo. ¿Vale? Y aquí veis las páginas de vídeo. La que va de C0 a FF, la que va de 8000 a BFF, la que va de 4000 a 7FF y la que va de 00 a 3FF. Si os fijáis, estos dos bits... Son los que marcan el principio, porque esto es un 4, si estos fueran los dos primeros, 0100 0, 0, es 4. 10008, 1100C, ¿vale? Entonces, esto de aquí lo que nos indica es dónde empieza la memoria de vídeo, pero en cuatro bloques grandes de 16K, esos dos bits. Y estos de aquí, todos estos que hay en esta zona... Son los que me dicen, vale, la memoria empieza en C000, pero a partir de ahí, yo puedo hacer que empiece en C002, C004, C008, C006, ¿vale? Todo esto es un número, y este número multiplicado por 2 es lo que le sumo yo al principio de la memoria de vídeo. Es decir, si yo aquí pongo, por ejemplo, los bits 11, que es lo que viene por defecto al arrancar el Amstrad, la memoria empieza en C000, porque todos estos de aquí están a cero. Pero si yo aquí pongo un 1, se le suma ese número, que será el 1, multiplicado por 2, con lo cual la memoria no empezaría en C00, empezaría en C002. Y si yo aquí pongo un 10, en todos estos bits pongo un 10, ¿vale? que sería ¿vale? 10. Pongo 10 ahí, estaría sumando 20, con lo cual empezaría C020, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? No sería C020 porque eso, eso sería 32, ¿vale? Porque ese es esa decimal. Sería C014, ¿vale? C014. ¿Entendéis? Así es como se le dice en qué dirección de memoria empieza la memoria de vídeo. Así que si yo quiero decirle que empieza en C000, lo que tengo que hacer es poner aquí 11000000000000. 000 ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, Esto sería, estos primeros cuatro dígitos, el primer número es a decimal, 0011, un 3, ¿sí? 0000, un 0, un 0 y un 0, ¿sí? Así que modifico el registro 12 y pongo 30 en el registro 12, y eso me pone en la posición donde empieza la memoria de vídeo, aquí, C000. Si yo quiero empezar en C0400, necesito una C... Y un 4, ¿vale? Si os fijáis aquí, este número de aquí, si yo quiero que estos dos sean ceros, lo dejo todo a cero. Aquí tengo la c, que es este 3 de aquí, ¿vale? Esto representa la c. Y este 0 es estos dos dígitos de aquí multiplicados por 2. Si yo quiero conseguir un 4, tendría que poner 1, 0, que es 2 multiplicado por 2, es 4. ¿Vale? Eso es lo que me generaría aquí un C y un 4. ¿Se entiende esta operación? Si no lo entendéis, pensadlo despacito, ¿vale? Es multiplicar por 2 este número que está aquí subrayado y aquel de allí es el que nos indica dónde empieza la memoria de vídeo. Empieza en C0, más 0 o más 400, que en este caso sería poner aquí un 200, porque se tiene que multiplicar por 2, ¿Sí? Vale, si entendéis que eso funciona así, tengo que meter en el registro R12, que es este de aquí, solo modifico este porque este ya está a cero, yo solo modifico estos dos bits y estos dos bits, ¿vale? Que es, esto de aquí no lo tengo que tocar nunca en realidad, pero siempre va a ser 3, porque siempre voy a estar en C000 en mi caso. Si alguien quisiera poner el segundo la segunda pantalla en 8000, tendría que cambiar esos dos bits a 1, 0, ¿vale? O si la quieres poner en 4000 a 0, 1, ¿vale? Así. Entonces, si yo quiero poner aquí otra pantalla que no sea C0, aquí pondría en vez de 3, 2 o 1 o 0. Pero yo en principio siempre voy a estar en C0 o en C4000, con lo cual esto siempre es 3. Y esto de aquí será o bien 0 o bien 2, según si quiero C000 o si quiero C400. ¿Vale? Así que ahora... Para modificar, utilizo la función que me hice, que es crtc, setcrtc. ¿Vale? Que recordemos, yo a esta le paso en de dos valores, que son el número del registro que quiero cambiar y el valor que quiero poner. Quiero cambiar el registro 12. 0c. Registro 12. Y lo que quiero ponerle es un 3 y un 2 para cambiar a C400 para cambiar esos bits exactamente ¿vale? este 3 que como hemos visto es lo que me pone en la dirección de memoria C000 y este 2 que es lo que me hace que el número ese grande que hay que multiplicar por 2 sea 400 ¿vale? sería 200 y esto por 2 es 400 con esto cambio la pantalla pero ojo en el momento en que cambio la pantalla a 400, yo lo siguiente que haga ya no tengo que dibujar en 400. Cuando yo cambie mi pantalla a 400 y empiece a dibujar el siguiente fotograma, lo tengo que dibujar en la pantalla que antes era la primaria, que ahora la secundaria, en C000. Yo tengo dos pantallas, estaba visualizando esta, ahora cambio a esta y entonces empiezo a escribir en la que no se ve. Hasta ahora yo estaba escribiendo en la que no se veía, que era C400, pero hace C400 se ve. Ahora tengo que escribir en C000. Y eso significa, simplemente, que cuando calculo estas direcciones, estas de aquí, a partir de ahora son direcciones que empiezan en C000 en vez de empezar en C400. ¿Sí? Cuando calculo las direcciones de memoria donde yo escribo sprites. Entonces tengo que cambiar ese valor de ahí. Una vez más, la forma fácil de cambiar ese valor de ahí, como esto es ldde, c400, esto es una instrucción de un byte y dos bytes para poner el c400. Así que yo puedo hacer aquí, puedo poner un, una constante que sea la dirección de memoria donde se, donde se almacena este número igual que he hecho antes, ¿vale? Para cambiar este número, porque esto es una instrucción, LDD, 00C4. Ese 00C4 que está en memoria, lo quiero cambiar. Pero si os fijáis, no quiero cambiar todo, porque los dos ceros del final siempre van a ser dos ceros. Solo quiero cambiar este C4. Entonces, para cambiar este C4, como esto está en Little Endian, esto es la instrucción LDD, 00 c C4, el C4 es el tercer byte, así que esto será más 2. Si no lo veis, esto os vais como siempre al OBJ y este es, este es el fichero render.s, así que me voy a system .rst, ¿vale? Me busco la instrucción que no me la encuentra, no sé por qué, ¿vale? aquí, lo veis, LDDE, 16 por ejemplo, pero no es esta porque era en la c400, voy a buscar c400, que está aquí, ¿vale? Bueno, ahora pone c000 porque no lo he compilado con el c400, ¿vale? Lo veis aquí, la instrucción ldde es la instrucción 11, y a continuación c00c0. C0, c0. Este c0, que ahora es c4, lo quiero cambiar unas veces para que sea c0 y otras veces c4. Ese byte. Es el que tengo yo que estar cambiando. ¿Se entiende? Entonces, como quiero cambiar ese byte, ese byte es esto más uno más dos. La posición donde estoy ahora, más dos. Ahora con esto de aquí ya puedo cambiar ese byte. Ya hago... LD, A, coma el byte, que es lo mismo que he hecho antes, y entonces... Bueno, en realidad no me hace falta hacer esto, porque como ya sé lo que quiero poner, si antes estaba mi pantalla en C000, yo estaba escribiendo C400, ahora mi pantalla, cuando se visualice C400, mi pantalla que no se visualiza es C0. No tengo que leer lo que hay, solo escribir un C0 ahí. ¿Sí? nadie dice nada, no sé si es que os he perdido hace rato si se entiende, si no se entiende si estáis todos muertos si alguien no ha entendido algo, que me lo diga, vale porque si no, no me yo sigo, vale de momento cambio para que se vea C400 y ahora empiezo a escribir en C000 y para eso cambio el origen de la memoria que estaba usando para calcular mis direcciones vale puedo hacer lo mismo que esta rutina copiando y pegando para hacer el cambio de pantalla a C00 que es en el CRTC tendré que volver a poner en vez de C400 C00 que es el mismo 3 como hemos dicho antes y en vez de un 2 que multiplicado por 2 da 4 es un 0 que multiplicado por 2 da 0 por tanto es la dirección C 00000, 000, ¿vale? Y ahora, como se visualiza C00, tengo que escribir en C400 cuando escriba en la memoria de vídeo. Así que aquí pongo un C4, ¿vale? Y ahora lo único que tengo que hacer es llamar alternativamente a estas dos funciones. Una vez llamo a una y otra vez llamo a otra. ¿Vale? Es decir, cambio de buffer una vez llamando a esta y otra vez llamando a esta. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer usando la misma técnica que viene muy bien. Yo voy a hacer por encima de esto, change screen, y entonces lo que voy a hacer es, bueno, sin un LD, con un JP directamente, que lo primero que haga es hacer que se visualice C400. ¿Alguien sabe cuál es el opcode de JP? Si tenéis que traducir JP a código máquina, ¿qué sale? ¿Qué es JP en código máquina? ¿Alguien se acuerda? ¿20? No. 20 no es JP. C3. C3 suena más a JP. ¿Sí? 20, si no me, si no me equivoco, 20 es el de JNZ. ¿Vale? Bien, 18 es JR. Eso es, pero no JP. Yo aquí quiero JP, porque JP... Tiene una diferencia, ¿vale? Que lo vais a ver ahora en cuanto compile. No debería de haber ejecutado, debería de haber solo compilado. Con, en cuanto a ensamble, vais a ver la diferencia aquí en render. ¿Vale? Aquí veréis que el JP, que efectivamente, como veis, es C3. JP lo que tiene es que vienen dos bytes detrás. Con la dirección de memoria exacta donde quiero saltar, que aquí, como veis, es 43.28, que es justo la dirección siguiente del Change Screen to C04. ¿Qué ventaja tiene eso? Alguien que me diga, ¿por qué quiero JP? ¿Qué utilidad tiene para mí JP y el hecho de que tenga exactamente la dirección de memoria a la que quiero saltar detrás y no, como tiene JR, un simple byte de desplazamiento? Y dice Alex, claro, ¿que modificamos el programa de nuevo? Sí, lo modificamos, pero ¿por qué quiero modificar dos bytes en vez de uno? ¿Vale? Aquí, como sabemos que esto es C3, ¿vale? Esto lo voy a llamar eh, F change screen, de función de change screen, esto más uno, que es donde está la dirección de memoria, ¿vale? De C3 más uno. Y entonces ahora lo que puedo hacer es que cuando estoy ejecutando esta de change screen to C400, la siguiente que tendré que ejecutar es esta. Entonces cambio este salto para que la siguiente vez que se llame aquí salte aquí. ¿Vale? No sé si lo estáis entendiendo. Si no, ahora me lo decís. Pero hago esto que en la dirección change screen, no quiero cambiar esto, quiero cambiar esto. change screen to C00 Joder. change screen to C00 lo escribo en F change screen ¿se entiende? meto en HL la dirección esta de aquí y eso lo escribo aquí en, F, en esta dirección más uno que es ahí justo detrás del C3 que es JP ¿sí? Y con esta técnica, cuando por primera vez se llame aquí a change screen, saltará aquí, que es justo la dirección siguiente, ejecutará esto y esto de aquí cambiará el valor que hay aquí. La siguiente vez que yo llame a change screen, en vez de saltar aquí abajo, saltará aquí. Y entonces ahora repito la operación y hago que esta vuelva a cambiar eso, pero para saltar a C400. Y así cada una de estos trozos de función lo que está haciendo es cambiar ese salto para que la vez que la siguiente vez que me llamen, llame a una o a otra alternativamente. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien, solo me falta llamar al change screen, que lo haré aquí después de dibujar todas las entidades, hago un call change screen para que me cambie la pantalla después de haber dibujado todas las entidades, ¿sí? se ve, se entiende, está claro, tengo esto que me cambia la pantalla, dibujo todas las entidades en donde no se ve y llamo a cambiar pantalla para que se vea, ¿sí? todo claro, no falta nada, lo ejecuto, lo pruebo, no sé, si falta algo, ahora me diréis si falta algo, porque no sé si falta algo, Vamos a ver. ¿No? Se ve un poco raro. Se ve un poco raro, ¿verdad? No sé si lo estáis viendo ahí, pero antes parpadeaba una y ahora parpadean todas. Todas las que están a la izquierda. ¿Qué pasa? He puesto un doble buffer para que parpadeen más cosas. Ese, ese el flicker buffer, es un nuevo tipo de buffer que he metido. ¿Por qué parpadea todo? Un trabajo muy productivo, sin duda. Además, un montón de horas aquí para que parpadeen más. Y si me esfuerzo, seguro que puedo hacer más parpadeos. Y entonces hago el flicker game. Es un juego en el que tienes que resistir el flickering de la pantalla. Estate un par de horas ahí, pero no te tiene que dar epilepsia. Al que le da epilepsia, pierde. ¿Vale? Bueno, no parece que esté muy bien, algo falla aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que falla algo? Pero, ¿qué es lo que puede estar fallando? Porque aquí viene una cosa interesante del doble buffer, que no estamos haciendo bien exactamente.